La última vez que salimos de la intrépida Cougar Casey, acababa de poner en práctica otros de una serie de brillantes y heroicos planes de rescate. El bayón de dinamitas estaban coleados del borde de una cantilazo locoso. Casey, aunque no me equivoco, esa dinamita estará a punto de explotar. Escupiré como escupí la última vez. Espero que te mueras, Casey. Y por eso, los Ron Raisers se abrieron paso perversamente en la ciudad pacífica y somnolientas de los Zangalas Persisas para localizar a Krusty Rust. Digo mal, Brondo que parte de este club encontraremos este nodillo oxidado. Solo hay un lugar en el que posiblemente podría estar. Estamos celebrando, estoy buscando a Krusty Rust. eres tú Krusty Rust? No se burle de mí, no me gusta cuando la gente se ríe de mí, lo siento. Lo siento compañero, pero es que eres, te ardes mucho, pero no sientes. Me pregunto dónde en el azul brender, Urongo y sus Raiders también corrieron. Oigan, es imposible decirle, solo estamos suponiendo que no teníamos forma de saber si nosotros tenían razón, pero tal vez no con Ahora que hay un cerdo que es bastante inteligente. La más inteligente que hemos conocido, vamos corran. Ahora encendamos un cerillo para que podamos ver si. Podrán 6 a 6 Floyd Perky e a al centro y detener a los Ron Rizers, antes de que puedan abrir la caja fuerte, o Rongo tomará el efectivo y comprará boletos caros para un lugar. Estará bien la cabeza de Krusty Rust, sintonice la próxima semana, para la próxima aventura burbujeante y efervescente aventura de, Cougir la peor, pero peor lo oeste.